En este momento presentamos la nota informativa de hoy. ¿Qué tal amigos? Un gusto saludarles a través de este medio digital. En esta ocasión nos encontramos en la parroquia El Tambo, en el sector La Era. Don Rosalino, un gusto. Eh, coméntenos un poquito sobre su emprendimiento. Eh, estamos viendo que usted está implementando algunas cosas adicionales con su materia que acá justamente en la parroquia también lo, lo produce. Y qué bien por ello. Don Rosalino, bienvenido. Buenos días, un gusto volvernos a ver. Sí, pues gracias a Dios por acá nuevamente en esta feria que han tenido la gentileza de invitarnos el eh, eh, personal acá del de sector La Era. Sí, pues usted como usted sabe, mi vino lleva ya una trayectoria de dos años que justamente lo iniciamos en época de la pandemia cuando nuestra maracuyá eh, la salíamos a vender en Cateamayo. Y en Catamayo pues lamentablemente nos pagaban muy barato, no lo que, lo que merecía nuestra maracuyá, pues nos pagaban a 3 a 5 a dólares el, el saco de maracuyá. De ahí nació la idea de, de transformar mi materia prima y darle un valor agregado y crear inicialmente un vino de maracuyá. Y después que iniciamos ya pues de, de este vino hicimos las mermeladas de maracuyá. Hoy también estamos patentando eh, un helado ya muy conocido que estamos tratando de patentar los helados del tambo. Entonces hacemos solo con, con frutas de nuestro sector. Iniciamos igual con los helados de maracuyá, ahora tenemos de mora, de limón dulce, de mandarina, eh, de, en época de, de chirimoya hacemos de chirimoya, de maduro, eh, de tomate, de árbol, de tomate riñón, también hacemos de pepino, de pimiento, los helados están a disposición de la el a los turistas les gusta mucho, gracias a Dios ha tenido una gran acogida tanto los helados como los vinos. ¿Cómo pueden hacer en caso de alguna persona que nos pueda ver a través del video eh, para poder eh, hacer un pedido? Sabemos de que usted ya también puede hacer la entrega por mayor, ¿no? Sí, sí, eh, con todo gusto. Hemos estado ya entregando a diferentes provincias del Ecuador nuestros vinos. Eh, igual nos han pedido nuestros helados, pero no podemos enviarlos por el, el sistema de transporte, por el, por el sistema de, de refrigeración. El eh, frío que toca manteneros, no hemos podido enviar. Pero lo que es vino, hemos mandado casi ya a todas las provincias del Ecuador. Sí, nuestros contactos para algún pedido es al 09-5964. 5695 con José Rosalino González, su humilde servidor. Estamos a la disposición para las 24 horas del día. Con todo gusto les enviamos, sí. Eh, a ver, de pronto nos pueda indicar, ¿no? Digamos, cada, cada botellita, eh, ¿cómo es el, el, el proceso? ¿Tiene algún tiempo de, de, de estar almacenado? ¿Cómo, cómo es el, el proceso, no? Claro, con todo gusto. Mire, para hacer el, el vino de Maracuyá, eh, nosotros inicialmente disculpamos la Maracuyá, eh, una Maracuyá totalmente orgánica. Luego la colocamos, le ponemos este, lo que es azúcar, levadura, vinícola, los ponemos en un tanque de fermentar Que para este procedimiento necesitamos mínimo seis meses para nosotros poderlo sacar a vender Iniciamos con el vino de maracuyá, pero hoy tenemos ya vino de flor de jamaica Justamente de la, de la flor de jamaica que se produce aquí en la era La gente de aquí en la era es la que me entrega a mí el vino de, perdón, la, la flor de jamaica Mire cómo hemos ido... Eh, nosotros creciendo y dándole la mano a nuestros compañeros agricultores Hoy la gente de aquí, de este, de este, de este barrio, me entregan a mí la flor de jamaica Ya tienen un, otro, a quien proveer más ya uh, su producto Mire que esta flor de jamaica de acá del sector es orgánica igual Y el vino de jamaica tiene una gran demanda De ahí que justamente ahora no tengo También hago de flor de jamaica, de mora También mora orgánica que se produce en la parte alta del tambo eh, la producción de mi hermano, una, una mora totalmente orgánica, cero químicos mire cómo también mi hermano ha mejorado su economía vendiéndome a mí la, la mora mire cómo nosotros eh, sin pensar hemos creado fuentes de trabajo adicionales con este emprendimiento, justamente ahora como la veo aquí a la señorita a la que me está acá ayudando a vender igual mire hay chicas que ya yo les doy trabajo que me ayudan a elaborar los vinos mire eh, siempre tengo dos, tres personas ayudándome a elaborar el vino. Aparte, mire, las chicas me ayudan a vender. Entonces, tengo como unas tres chicas que siempre me colaboran en la venta. Mire cómo hemos generado fuentes de trabajo para, para nuestros vecinos, para nuestros agricultores. Algo que no estaba, en, en, digamos, previsto cuando iniciamos con este proyecto. Pero mire cómo es Dios de grande. Estamos ayudando a la gente. Dicen que el emprendedor es el motor que reactiva la economía. Sí, de verdad. Es realmente, en el camino hemos aprendido eso. Que es verdad. si nosotros pues los pueblos este, creo que están muy, muy tibios, no, no avanzan. Necesitamos que las autoridades eh, lo tomen muy en serio al emprendedor, que lo tomen muy en serio, que, que lo valoren al emprendedor y que le den las herramientas, porque muchas de las veces nosotros, hay gente con mucho talento, pero lo que no tiene son las herramientas, que lo más importante es el dinero, hermano, el apoyo para que ese emprendedor dé su primer paso, ¿no es cierto?, eh, préstamos eh, qué sé yo, a bajo interés, ¿no es cierto?, insumos, eh, eh, herramientas, no regaladas, porque eso es malo, eso es, es muy malo, pero sí a bajo, a bajo interés para que se le ayude al agricultor. Eh, si las u eh, eh, se enfocaran, eh, que lo más importante de los pueblos, como los nuestros, no estamos en el agricultor, que lo más importante es el emprendedor, este pueblo va a cambiar. Nuestro país va a cambiar, nuestra parroquia va, va a cambiar. Y nosotros, que es lo más importante, los agricultores, vamos a mejorar nuestra economía. Qué bien, son las palabras de este gran eh, emprendedor, don González, acá, como ustedes lo, lo podían eh, venir eh, escuchando. Hace un llamado también a las autoridades para que ayuden al emprendedor, al agricultor en este caso también, porque es quien produce la materia prima para poder elaborar cada uno de estos productos. Vamos también a hacer la invitación ¿no? a la ciudadanía para que se contacte con usted. Eh, ¿Cómo lo pueden hacer también, capaz a través de redes sociales? ¿Cómo se está manejando la parte publicitaria de su negocio? Claro, con todo gusto. Este, les invito a todos los los habitantes del Cantón Catamayo, de la provincia de Loja y del Ecuador, a que nos visiten porque de ustedes depende que nosotros los agricultores con nuestros emprendimientos podamos eh, mantenernos y seguir, avanzar en nuestros proyectos. Si ustedes nos visitan, compran nuestros productos, nosotros vamos a mejorar. Son bienvenidos, los invitamos acá a donde estamos los agricultores, los que producimos la tierra, eh, que valoren lo que hacemos nosotros y la única manera de que valoren lo que hacemos nosotros, es que ustedes nos compren nuestros productos. Les invitamos acá, que estamos a disposición en la parroquia del Tambo, del Cantón Catamayo, y junto al parque, estamos listos para atenderlos con nuestros productos. Don González, ¿algún número de contacto de pronto para que, a, digo, aquí es a través de las redes sociales, eh, esto va fuera de, fuera de nuestro país y ahí va a haber la posibilidad de que algunas personas que deseen probar el vino, su trabajo, eh, puedan llamarle, contactarle, ponerse de acuerdo para que le puedan hacer un envío. Sí, con todo gusto, mi contacto es el 0959-64-5695, con José Rosalino González Ruiz, con los vinos de Maracuyá. Y el que viene al tambo y no toma el vino de maracuyá, entonces, ¿para qué vino? <risas> ¡Qué bien, qué bien! Ahí está, bonito mensaje a la vez. Gracias, amigos y amigas, por compartir eh, ya esta entrevista, este video. Y queremos, como siempre, invitarlos para que nos ayuden a compartir ese tipo de emprendimientos. De que aquí estamos para apoyar de una u otra manera a la gente emprendedora, a la gente que por situaciones de, de la vida ha tenido que emprender en algún negocio y ahí como ustedes pueden observar el vino eh, dulce de maracuyá de Pucará de la parroquia El Tambo acá en el cantón Catamayo en la provincia de Loja. Gracias por compartir con nosotros. Nos vemos en otro próximo video. Como la caña verde al y el